Rinconcito de las consultas, me encanta que esto haya tomado como el de Gregor, Viste que el de Gregor es este, algo que un objeto inanimado, algo sin forma, algo sin ánima, algo sin alma que cobra vida, que toma alma, que toma espíritu eh, cuando, cuando vos lo mirás y cuando le permitís y cuando le das la posibilidad de expresarse maravilloso, maravilloso. Bueno, este quiso ser el rinconcito de las consultas, a ver... Bueno, está Mujeres, eh, te quiere preguntar, dice ¿Quién? que está Mujeres. ¿Está Mujeres? Eh, debe ser un... debe ser Tamara, supongo. Mira, parece Mujeres, parece que dijera, ¿o no? Sí. Qué loco, bueno, parece bueno, dice que tiene problemas con el novio, quiere volver con él, y él se alejó y no sabe qué hacer y necesita tu ayuda. Esa es la consulta. Mm. ¿Te bueno, eh, en realidad, como no sé detalles y ni me importan para, a los efectos de lo que te voy a decir, no importan los detalles, a los efectos de lo que te voy a decir. Eh, lo que quiero que te preguntes es qué me hace sentir esto que me está pasando me hace sentir eh, menospreciada subestimada, no valorada abandonada ¿qué me hace sentir? dejada de lado, no considerada ¿qué me hace sentir? y a partir de ese sentimiento agarras ese boleto porque es el boleto de ida al lugar donde todo esto empezó al primordial el primordial Así que agarras el boleto del sentimiento, de esa emoción que te invade, te la llevas al lugar, al único lugar real, donde, como dice Brian Weiss, al nudo de tu problema actual. Llévame al nudo de tu problema actual. Así que andate con eso que sentís que te pasa con tu novio, más allá de que te amigues o no te amigues, esas cosas son absolutamente relativas. Lo que importa es qué te hace sentir eso que te está pasando. Así es que una vez que lo sepas, viaja a ese lugar. Y cuando vuelvas, si querés, volvé a consultarnos o contanos de qué se trató ese viaje. Por supuesto, quedo a disposición porque yo esos viajes los hago a diario con mis recapituladores. Cada mañana les doy una consigna para que visiten una zona determinada, por ejemplo, tu sentimiento de abandono. O, o tu sentimiento de esto, de ser dejada de lado no ser considerada, con mis recapituladores, solemos viajar a ese día donde sentiste culpa, ese día donde sentiste abandono, ese día donde sentiste celos, ese día donde sentiste envidia, ¿a quién envidiabas en tu infancia? Bueno, porque ahí se encuentran este, todo, todas las eh, escenas que luego serán remixadas en nuevas versiones de lo que el viento se llevó. Vamos al original, no a las remixadas. ¿eh? Vamos a aquel original. Así que bueno, si tenés ganas te acompaño hasta ahí y, y si no, hacete ese viajecito sola y contame después cómo te fue.